No, yo siento que esto como que recién se empieza a poner bueno. <risa> o sea, ir a un festival y ese festival es súper bueno, entonces como ahora es cuando más hay que trabajar. Y, y, y sí, llevamos muchos años trabajando, Tornasol es mi segundo disco, y cuando es de manera independiente se trabaja yo creo que mucho, porque hay, o sea, uno tiene que hacer todo, tiene que estar en todas con su equipo de trabajo, pero finalmente uno... Eh, por ejemplo, venir y tocar acá, igual es algo que hago en México, por ejemplo, voy a tocar el metro con mi guitarra, a, como a dar a conocer mi música. Entonces siento que ahora que viene festivales, no es el único festival que se suma, también hay otros festivales eh, durante el próximo año, es como más, más trabajo, aún, pero, pero me encanta porque esto es lo que más me gusta hacer, o sea, tocar y, y viajar y, y tocar con mi banda. Entonces, qué rico, qué bueno que esté pasando esto. Pernasol definirlo como en, en un estilo una palabra es como muy difícil Soy una un artista que le gusta eh, toda la música eh, De hecho el otro día conversábamos con Mr. Ceja, que es mi productor Que está muy, como muy disparado el disco porque hay, hay canciones súper tranquilas Hay unos reyes, unos boleros hay de todo, entonces es como difícil decir como este es el estilo. Eh, también el nombre está súper bien puesto, Tornasol, porque hay muchos colores dentro del, del disco, hablando musicalmente los ritmos, de los sonidos, en todo. Y tal vez ese sea como el, el estilo, no sé, de, de mi música. Ahora estamos preparando un disco nuevo y estamos trabajando en un disco nuevo con Mister Ceja. Y, y creo que se viene más disparado todavía, o sea, hay, hay cosas muy tranquilas y hay otras. Eh, totalmente eh, Más locas, no sé cómo decirlo eh, Más psicodélicas, no sé <risas> Ah, mira, aquí me pasaron Se el disco Este es el Tornasol sí. Y Tornasol es mi bebé Que lo amo eh, Yo quiero mucho este disco porque Voy a dejar aquí, ahí Quiero mucho este disco porque eh, Con desechables estaba aprendiendo muchas cosas, bueno, sigo aprendiendo, pero, pero en Tornasol me sentí mucho más tranquila al momento tanto de crear, de componer, como en los arreglos, estaba mucho más libre. Eh, porque a veces uno se preocupa que si suena esto, si suena esto otro. Y finalmente hay que dejarse llevar, nomás hay que fluir, dejar que las cosas sucedan. Y lo grabamos súper rápido todo, lo grabamos en mi casa, eh, la mayoría de las cosas fueron grabadas en la casa. Se disfrutó mucho el disco porque imagínate hacer un disco en tu casa. ¿Qué, qué más comodidad? Nos acostábamos súper tarde grabando, y nos levantábamos y llevábamos a escuchar lo que, lo que llevábamos avanzado. Y creo que con este disco nuevo va a suceder lo mismo. Todavía no va a salir, o sea, falta un tiempo, pero, pero ya estamos trabajando. En él. Mira, el disco, no sé si es como un disco o un EP porque en realidad no tiene tantas canciones como Tornasol, no va a tener tantas canciones como Tornasol. Eh, va a tener menos canciones, pero va a tener... Eh, como partes más instrumentales, intros y cosas así. Es lo único que puedo como adelantar porque... a lo mejor se me ocurre otra cosa. O sea, eso es lo que llevamos hasta ahora como avanzado. Pero a lo mejor en dos, tres meses más voy a querer hacer otra cosa porque también soy súper inestable. Eh, musicalmente y bipolar, entonces a lo mejor, no sé, con pues tres meses más voy a hacer un disco de tango, no sé, <ríe> si sí, puede ser. Bueno, voy a estar poquito tiempo, solo dos semanas, eh, quisiera quedarme más tiempo, pero como estamos con mucho trabajo no puedo, pero aprovechar de tocar lo que más se pueda, bueno, el, el día 15 vamos a tocar en la sala SCD, me traje a, a algunos músicos mexicanos, así que la banda va a estar entretenida, va a ser una mezcla de músicos chilenos y músicos mexicanos, va a ser esta unión eh, de países latinos. Lo mismo que sucede en México, que nos reciben a los chilenos muy bien. Y, y bueno, voy a tocar en Valpo también el 21, voy a estar en el Lbar, y en Colina el jueves, este jueves, en Club Río y el 23 en Talca. Y por ahí van a salir otras fechas que las voy a ir publicando poco a poco.